a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las ciencias afines a ella. El día de hoy vamos a ver la siguiente parte de proporcionalidad indirecta o proporcionalidad inversa. Vamos a ver este tipo de proporcionalidad y cómo se aplica en diferentes casos. No siendo más, ¡comencemos! Analicemos la proporcionalidad inversa o indirecta, tenemos lo siguiente, vamos a analizar la variable A con respecto a la variable B, miremos que en este caso se encuentran como su nombre lo dice invertidas, y quiere decir que si aquí aumenta A, en B no ocurre lo mismo, en B pasa lo contrario, si esta aumenta, esta en cambio disminuye. Son, inversa, son inversamente proporcionales, o sea que A es inversamente proporcional a B. Puede ocurrir lo contrario, que B aumente. Si B aumenta, ocurre lo contrario con A. A tendería o tiende a disminuir. Esto ocurre mucho, por ejemplo, cuando tenemos que ver variaciones de tiempos, en obras o en fábricas en las cuales se reduce el tiempo de trabajo, aquí ocurre mucho la proporcionalidad indirecta o inversa. O también lo podemos ver cuando se aplican, por ejemplo, las leyes de gases en lo que es química, en la presión y el volumen, son variables que son inversamente proporcionales. Vamos a mirar una serie de ejemplos aplicando esta proporcionalidad. Tenemos lo siguiente en el primer ejemplo. Nos dicen que se quiere construir una obra en una cantidad de días que son 60. Y para ello se utilizan a 5 obreros. Vámonos acá. Esto para terminar esa obra, pero después dice que se contratan 10 más, o sea que ya no van a haber 5 obreros, sino 15. Entonces, aquí me están preguntando la cantidad de días que ahora se va a demorar la obra al tener mayor cantidad de obreros. Como podemos ver, esto es una proporcionalidad inversa. A mayor cantidad de gente que se contrate, pues el tiempo de trabajo va a ser menor, puesto que ellos, al ser más, van a hacer mucho más rápido el trabajo, entonces el tiempo se va a reducir. Entonces, esta es una proporcionalidad inversa. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Hacemos esta operación. Multiplicamos de esta manera. Esto nos quedaría de esta forma. X por 15 o 15 por X es igual a 60 por 5 eso está multiplicando lo pasamos a dividir nos quedaría 60 por 5 dividido 15 esto lo podríamos simplificar saquemos de tercera tercera de 60 nos da 20 y tercera de 15 es 5 entonces ahora Podemos sacar quinta, quinta de 5 es 1, quinta de 5 es 1. Nos quedaría acá 20. 20 por 1 nos da 20. Quiere decir que el número de días va a ser 20. 20 días se va a demorar la hora al tener ahora 15 obreros en vez de 5. Entonces, miren que se redujo la cantidad de días primeramente eran 60 y ahora son 20 días, esta es una proporcionalidad indirecta o inversa, vamos a mirar un siguiente ejemplo En ese siguiente ejemplo tenemos lo siguiente, nos dice que hay una presión inicialmente que es de 8 atmósferas y que el volumen es de 4 metros cúbicos. Luego que se reduce la presión y la presión, entonces como se reduce a la mitad es 4 atmósferas. La mitad de 8 es 4 y me preguntan... ¿Cuánto es el nuevo volumen? O sea, que mi variable va a ser el volumen. Ahora, como me dicen en el ejercicio, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, es de pensar que si se está reduciendo o disminuyendo la presión, el volumen tendería a aumentar. Entonces, es un caso inverso o una proporcionalidad inversa. O sea, que efectuamos esta operación. Este con este y este con este. Esto nos quedaría de la siguiente forma. 4 atmósferas por X igual a 8 atmósferas por 4 metros cúbicos. Eso está multiplicando, lo pasamos a dividir. Nos quedaría 8 atmósferas por 4 metros cúbicos sobre 4 atmósferas. Ahora, Miremos, se nos va a cancelar atmósferas con atmósferas y este 4 pues se cancelaría con este 4. Quedaría 8 y las unidades serían metros cúbicos. Quiere decir que X sería 8 metros cúbicos. O sea que este sería el nuevo volumen, 8 metros cúbicos. Con esto podemos ver que al disminuir la presión,